Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal En esta ocasión os traigo un montaje que ha realizado el Rancho del Arroyo sobre el Ciervo Mulo Al final del vídeo podremos ver los hábitats y las horas que son ideales para cazar este animal según mi experiencia Ya os digo que lo tenemos que cazar en los, la zona de agua entre las 14 y las 17 horas Y sin más preámbulo comenzamos En frente de tenemos el abrevadero, ya vemos un Ciervo Mulo nivel 3 tomamos el 3006 apuntamos y disparamos ese animal está muerto, mandamos a perrete a buscarlo, venga perrete búscamelo y a ver la puntuación que nos arroja, yo por el tamaño de las cuernas yo creo que va a ser una una platilla pero bueno, estoy cazando el ciervo mulo en los abrevaderos que, que tengo localizados y todos me marcan la hora de 14 a 17 así que a ver qué tal se da la caza vamos a ver efectivamente una plata 210 con 70 un buen impacto en el pulmón así que vamos a, a continuar marcamos el abrevadero para que veáis la hora y seguimos cazando en esta zona os voy a poner el mapa para que veáis dónde donde estoy cazando en este lago veis Voy cazando por, todo, por toda la orilla del lago Y tengo ahí también huellas de tanto de mulo como de, de cola blanca Así que continuamos con la caza Nos acercamos a la orilla Vamos a mirar a ver qué contamos ahí enfrente Mira, ahí tenemos un nivel 4 y otro nivel 4 Dos nivel 4 Voy a intentar hacer el lance doble Calibro la distancia Marco los dos animales A ver si bajas en la cabeza para poder darle la, desde arriba este está mejor, pero vamos a ver si este me baja la cabeza. Venga, ahora que baja la cabeza, apuntamos a uno, disparamos, y ahora al otro. Los dos impactados, los dos están muertos, así que vamos a, a recogerlo. Ya estamos llegando, vamos a ver los, los impactos del sangrado. Vemos aquí un sangrado medio, vamos a ver el impacto. Impacto en órgano vital Y ahora vamos a ver el otro impacto Aquí lo tenemos, dos impactos en órgano vital Vamos a ver, aquí tenemos un, un punto de información que nos contará una historia Y vamos a recoger los los ciervos mono nivel 4 Madre mía que sangrado tiene ese Vamos a ver la puntuación, un oro 259,80 Una cuerna muy bonita y ahora recogemos al segundo, que en este caso fue el primero que, que disparamos. Que le disparamos cuando cuando agachó la cabeza de beber agua. Y seguramente la habremos dado en el pulmón por arriba. Vamos a ver la puntuación que tenemos. Otro oro, 260 justos. ¿Veis? Como he dicho, eh, lo hemos impactado en el pulmón. Y os voy a poner el mapa para que veáis en la zona en que ha sido abatido en este lago. Y nos vamos a ir a la tienda de campaña. ...para poder mirar desde la otra orilla a ver qué nos encontramos. Ya hemos llegado a tienda de campaña, así que continuamos con la caza. Ahí enfrente tenemos uno. Vamos a coger el 30 -06, apuntamos... ...está tranquilito... ...y disparamos. Ese animal está muerto. Vamos a pegarlo por acaso. Vemos cómo salen las hembras corriendo... Y vamos a recogerlo a ver la puntuación que tiene Vamos para allá Vamos a mirar la orilla de enfrente Por subir alguno, no, no hay nada Así que vamos a, a recoger a nuestro círmulo Y vemos hay una hembra que parece que está bugueada Vamos a recoger a este Un oro, 264,20 Y vamos a, a ver qué pasa con esta hembrita que estaba aquí bugueada mira ahí está bugueada fijaros lo que voy a hacer con ella la voy a empujar hasta la orilla del agua y el animal no, no se menea esto es un boca a ver si, si, si los corrigen hacía tiempo que no que no veía hembras bugueadas escuchamos las llamadas de advertencia de otros ciervos mulos seguimos empujándolo y la vamos a, a arrojar al, al lago y veréis qué cosa más curiosa ocurre cuando arrojamos un animal al lago, un animal que está bugueado. Seguimos empujando, poquito a poco, despacito. Ya la tenemos casi dentro del agua. Vamos a ver, ya la hemos metido en el agua. Y vamos a ver cómo desaparece. Nos damos la vuelta y vemos que el animal ¡Eh! desaparece. Cuando un animal se, se buguea y lo metemos en el agua, simplemente desaparece. Bueno, os voy a poner el mapa para que veáis dónde, dónde han sido batidos. Y vamos a continuar con la caza del ciervo mulo aquí en Rancho del Arroyo. Ahí enfrente tenemos un ciervo. Vamos a ver, cogemos el M1, apuntamos bien a Bandita hacia nosotros y disparamos. Ese animal está muerto. Ese animal está muerto ha caído redondo y vamos a recogerlo voy a mirar por los prismáticos a ver si hubiera alguno por aquí en este llano no vemos aquí nada pues nada vamos a recoger al ciervo mulo que tenía una cuerna muy aceptable la verdad que sí lo hemos escuchado trotar hemos escuchado los pasos y hemos hecho el lance instintivamente vamos a ver la puntuación un nivel 4, no, por la cuerna tampoco era tan grande. Está bonita, pero no es tan, tan grande. 224,50, un oro. Me había parecido que era una cuerna más grande. Os voy a poner el mapa donde ha sido abatido. Y continuamos la caza en Rancho del Arroyo. Hemos llegado a la orilla del lago. Voy a mirar. Mira, ahí tenemos una hembra. nivel 2, otra hembra. Vamos a ver si vemos un macho aceptable. Ahí tenemos... Un nivel 3 Vamos a calibrar A ver si puedo hacer el lance desde aquí Entre el follaje Y disparamos Yo creo que ese animal está muerto Esta, La hembra sale corriendo Así que vamos a, a recoger nuestro nivel 3 Vamos andando por otra orilla Nos vamos a pegar la carrera Puesto que los animales que estaban allí han salido corriendo Luego vendrán otra vez a beber Porque están en... En la hora de, del bebedero Así que vamos a, a seguir corriendo Ya se me está empezando a, a palpitar el corazón A subir las pulsaciones En un momento se nos pondrán rojitas. No suelo correr, pero bueno Ahora es para recoger una pieza Y no, no, no nos importa hacer ruido Puesto que luego nos quedaremos quietos Esperaremos un rato y bajarán otra vez los animales al abrevadero ya estamos llegando, vamos a, a mirar por los GPS, escuchamos la, la llamada de advertencia. Ahora ya sí vamos a ir, a ir caminando para que nos bajen un poquito las pulsaciones. Ya vemos aquí nuestro animal. Escuchamos la llamada de otro macho, vamos a ver la puntuación. Un oro, 240,50, una cuerna muy bonita y un disparo doble pulmón. La verdad es que tiene una cuerna amplia para ser un nivel 3 voy a mirar a ver si localizo a ese animal, no, ese está detrás de la loma así que voy a mirar por la orilla y si no os voy a poner el mapa para que veáis la zona donde ha sido batido. veis aquí en el lago este venimos por toda la orilla y continuamos con la caza llegamos al abrevadero, vamos a mirar por los prismáticos, a ver qué encontramos por aquí, mira ahí tenemos un, un ciervo, un nivel 3 un animal pequeñito pero vamos a hacerlo recogemos el 30-06 Calibramos y disparamos Hemos impactado Y ya vemos como el animal ya está muerto Ya se le ha puesto a cero la, la vida Y vamos a recogerlo Vamos a ir bordeando Por aquí voy a mirar por si acaso hubiera algún otro más Vemos aquí los hábitats que tenemos Esto que tenemos aquí a la izquierda Corresponden a, a ciervo de cola blanca No es un círculo, Así que vamos corriendo ahora Puesto que no creo que haya más en esta villa Suelen estar más el... suelen estar más hacia el oeste Así que vamos a, a recoger nuestro animal Ya vemos aquí el contorno fian Veis aquí el, el hábitat que tiene Que están comiendo Ahí delante Vamos a ver si lo localizo Venga, parrete Gánate el sueldo y búscamelo Ya viene tarde detrás nuestro Nosotros vamos andando Vamos a esperar a que Parrete alcance y ya nos diga dónde se ha quedado el animal abatido. Lo vemos por el GPS que nos ha adelantado. Aquí tenemos el abrevadero. Vemos que Parrete está ahí adelante. Así que vamos a recoger nuestro ciervo mulo, nivel 3. Que tenía una cuerna muy pequeñita. Me da la impresión que va a ser una plata. Escuchamos hay un, un pecari, una hembra. Vemos aquí el impacto en órgano vital así que no estará ya muy lejos nuestro animal ya estamos llegando ya vemos el contorno ci ya ve la puntuación que nos arroja seguimos escuchando los pecaris que nos han escuchado y están llamando advertencia efectivamente una plata 197 con 40 Yo os voy a poner el mapa para que veáis dónde ha sido batido el animal voy a ampliarlo veis está cazando por toda esa orilla y continuamos con la caza vemos ahí enfrente moverse un ciervo vamos a mirar lo tenemos ay que cuerna tiene madre mía apuntamos no vaya se me ha ido la, la esta vamos a apuntar otra vez despacito apuntamos y disparamos madre mía qué con es un nivel 4 ese animal está muerto ya ya vemos que ha caído y vamos a ir a recogerlo se nos está haciendo de noche está oscureciendo pero bueno a pegar una carrerita y recogemos este esta precisidad de cibungulo que tenemos aquí delante vamos a ver ya lo tenemos casi ahí mira los pecaris, mira los pecaris como corren mira cómo corren los pecaris vamos a coger el 30-06 a ver, disparamos uno disparamos otro disparamos otro, vaya se ha fallado a ver este a ver, los primeros han sido sin mira. Y este, venga, pues vamos a ver la, las puntuaciones que dan estos pecaris, que no nos lo esperábamos, se han asustado cuando he disparado al ciervo mulo, recargamos otra vez y vamos a, a recogerlo. Vemos aquí el sangrado de, del ciervo mulo en primer lugar, ya ve la puntuación que nos arroja, un oro 295,20, que cuerna tiene, madre mía, qué preciosidad. Madre mía qué amplitud de cuerna Y vamos a, a por los pecaris A ver Tenemos aquí A uno Que le hemos dado dos veces Un nivel 3, 100 puntitos Y vamos a ver al otro Tenemos un nivel 2, vaya he, he disparado he disparado las dos veces A, a, a los dos animales Dos tiros a cada uno pensando que eran otros Venga, Parrete, búscame algo más red se pone a buscar, pero yo creo que no Que han sido los tiros, han sido uno que hemos fallado y el resto ha sido los otros Pues nada, no lo vemos, así que voy a poner el mapa para que veáis la zona donde ha sido En esta zona aquí entre el lago grande y el abrevadero que hay arriba y continuamos He visto una huella de peso máximo, las tengo ahí delante Vamos a ver si localizamos el animal, voy a coger el rifle por si lo veo no, mira, ahí, ahí está detrás del árbol. Es un nivel 5, es un nivel 5. Vamos a ver si se diera la vuelta y podemos hacer el lance. Mira, parece que se nos para un poquito. Se resecha el animal. A ver si puedo disparar. A punto y. ¡Disparo! Le hemos impactado. Un buen impacto. Y ese animal está muerto. Ese animal está muerto. Y vamos a, a recogerlo. Vamos a recogerlo Mira, ahí, ahí viene otro corriendo, una hembra Casi nos, nos golpea Y nos derriba Así que vamos a recoger a este a Este animal Vemos allí las hembras Ahí vemos un nivel 2 Pues nada Vamos a pegar una carrerita que no nos importa Puesto que el premio que tenemos ahí Es un animal de nivel 5 Y que nos puede dar Un diamante o ser un troll Vemos que van huyendo las hembras Vamos a ver Así que vamos a seguir corriendo No nos importa ahora Venga, perrete, búscamelo Que ya tiene que estar por aquí cerca A ver si encuentra la sangre Sí, estamos ya, ya llegando Perrete, no la encuentras. se ha quedado detrás nuestro Pero seguimos nosotros con el GPS Venga, perrete, búscamelo ahora Y a ver qué puntuación nos arroja este este bicharraco Tenía una cuerna preciosa, desde luego Vamos a mirar allí Mira, ahí tenemos otro animal, unas cuernas grandes, creo que sería un nivel 4, otro, vamos a ver, vamos a ver si lo localizo, si nos ha quedado ahí detrás, pues nada, vamos a seguir corriendo a ver si recogemos el animal y vemos al otro. Mira, ahí está, un nivel 4, vamos a calibrar a, a distancia, apuntamos y disparamos. Un buen impacto en el pulmón. A ver si hacemos otro. No, no no podemos hacer otro, pero ese animal también ha muerto. O sea que tenemos un nivel 5 aquí y un nivel 4 allá de lo lejos. Venga, perrete. Nos está reclamando ya para localizar al, al nivel 5. Y vamos a ver la puntuación que, que nos arroja. Ya lo tenemos aquí. Ahí vemos correr una hembra. Vamos a esperarnos no, no sea que nos golpee Vamos a hacer una foto, tiene una corna muy bonita Y lo vamos a recoger ahora A ver... Un diamante 341,50 Madre mía, qué barbaridad Qué cornamenta tiene Casi se juntan la, las defensas interiores Lo disecamos Y vamos a, a recoger al otro animal A nivel 4 sabéis que no me gusta correr pero bueno en esta ocasión nos da exactamente igual tenemos un subidón por, por haber cazado un diamante y sabemos que tenemos allí un oro seguro que lo hemos impactado muy bien un nivel 4 y con una puntuación bastante aceptable así que a ver si nos queda ahí un poquito haciendo el, el vago pero bueno no nos importa nos estamos guiando con el, con el GPS y aunque está en activo, viene detrás nuestro. Lo vemos ahí como viene el, el puntito más más pequeño. Y ya estamos llegando prácticamente a la zona de, de impacto. Le decimos que venga, escuchamos una llamada. Un macho pero está al otro lado de la colina, así que no nos no nos afecta ahora mismo nos ha hecho la llamada de advertencia porque vamos corriendo y vamos haciendo mucho ruido y ya estamos llegando aquí a la zona de impacto mira, ahí sale otro, ahí sale otro, a ver si puedo hacer un lance no, ya no, se nos ha metido ahí entre los cactus y no puede hacer el lance ese por la sería por lo menos un nivel 3 vamos a recargar la munición y a ver si encontramos nuestro animal vemos aquí las huellas ...vemos aquí el impacto, si sí, un impacto en órgano vital... ...y ya vemos el contorno cian de este animal... ...así que la puntuación que nos arroja... ...va a ser un oro... ...efectivamente, un oro... ...272,80... ...un buen impacto en el pulmón... ...una cuerna muy bonita... ...y yo creo que solamente me resta poneros el mapa... ...para que veáis dónde ha sido... ...aquí abajo en el lago este del sur... Y ahora os voy a mostrar todas las zonas de que podemos encontrar el tremovulo. ¿No ves? En ese lago que hemos marcado hay, en este de aquí, en estos de aquí, en este del medio, en el lago este de arriba y arriba del todo en el abrevadero que tenemos. En esas zonas de lagos podemos encontrar el tremovulo y ahora he editado la captura para que veáis en los lagos que podemos encontrar el ciervo mulo simplemente cuando está bebiendo entre las 14 y las 17 horas luego hay otros hábitats que pues están descansando comiendo pero mmm, donde mejor lo podemos encontrar es bebiendo que tenemos mejor visión en esa hora y voy a montar el vídeo